Saludos, apostadores de Cafeterito, más oportunidad para ganar. Este es el sorteo 6516 Cafeterito Noche, para hoy domingo 7 de mayo. Supervisa nuestro sorteo. Delegados de apostar y loterías del Risaralda, ya juegan las baloteras apostadores, mucha suerte. Compra tu raspa y listo, en todo el eje cafetero, en los puntos apostar, suerte y facilísimo. Ya son más de 237 mil millones de pesos en premios. Atentos, ganadores. Cafeterito Noche, su número es 8. 4. 3. 4. Verifiquemos, ganadores, su número es 8. 4. 3. 4. Delegado, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones, queremos saludar a los fieles apostadores en Silasia. Cafeterito, más oportunidad para ganar. Feliz noche.